Entonces estamos con el compañero uh, Dr. Odanel Casco Villalobos que el compañero Dr. Casco es un médico cirujano y el doctor nos va a explicar un poco de su experiencia durante 2018 ¿Qué fue su experiencia durante ese periodo? Porque entiendo que ustedes eh, fue víctima de los problemas provocados por los tranques aquí en Nueva Guinea Para nosotros es incómodo, incluso al día de hoy, recordar esa, esa época, esos días oscuros, lo llamamos nosotros aquí, en la época del 2018, la época de los tranques, eh, los días oscuros donde nos, nos cegaron de todo, o sea, no teníamos derecho a nada, pues, todo complicado porque el tranque eh, no dejaba circular ni a gente ni personas, ni la producción. Entonces, desde allí, la situación se, se tornaba súper difícil en el caso particular de nosotros como familia eh, nos dedicamos bueno yo a la medicina pero también me dedico a la agricultura y a la ganadería dentro del rubro de la agricultura fuimos afectados específicamente en lo que fue la piña tenemos producción de piña y fue una catástrofe porque toda la producción de piña que había Teníamos diseñado la producción por escala de, de los bloques por mes, que cada mes hubiera, del año hubiera siempre producción de piñas para que no se desabasteciera el mercado. Ese ciclo se logra en un buen periodo de dos, tres años y ya lo teníamos diseñado exactamente en el mes, este año que comenzaron, que fueron los tranques en el mes de abril. La producción completa ya comenzaron los bloques que estaban por meses a madurarse, a madurarse. Y pues lo que nos quedaba de momento era echarle las vacas, perdón, las piñas a las vacas. ¿Verdad? Y llegó un momento que las vacas ni el ganado quería saber nada de piña, porque intoxicados de piña. Si eran barbaridades, si la pérdida fue millonaria, fueron eh, cerca de los 3 millones de Córdobas perdidos solo en piña. ¿Verdad? Entonces, eh, desde allí nosotros se nos torna... Super difícil, la economía se vuelve difícil, ¿verdad? Pero aparte de, esta, de este rubro importante, como es la piña, también tenemos el, el paquete de la ganadería. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a la producción de leche y carne. Obviamente, aquí hay unas empresas eh, que es, es hondureña, que es en El Triunfo, y una empresa lechera aquí en El Zapote, que es salvadoreña, que esas dos empresas son las que se encargan de recolectar toda la leche de la región y que esa es la fuerza principal del campesino. Pues. La lechita, de eso se mantiene, de eso generan los rubros, la ganancia para comer, ¿verdad? La, para hacer su, su alimentación, es de la leche principalmente, ese es el rubro principal de la región, la ganadería. Al estar los tranques, obviamente no daban pasada a nada, ni a la leche, ni al queso, ni a la crema, ni a nada. O sea, las empresas lecheras se obligaron a cerrar, ¿verdad? Porque no había... ni la leche llegaba a la planta, ni la planta exportaba su producto, que en este caso lo sacan para El Salvador, porque no había 40 tranques en el camino, no había manera de pasar. Entonces, ese, ahí la economía se torna más difícil, no solo para, en este caso, nosotros como familia, sino para toda la población, pues. Porque la, la población, su, su rubro principal de alimentarse... Es, es del campo y es lo que estaba bloqueado por los tranques no daban pasada a nada a ningún tipo de cultivo de nada alimentación de nada ni el arroz ni los perdón ni los frijoles ni, ni la carne ni la leche ni, la, ni el queso ni nada todo era un bloqueo total de todo y eso empezó en el, en el mes de abril 2018 fin del de fin de mes así exactamente la mera época de los tranques entonces eh, la leche se comenzó, se, se comenzaron a soltar la vaca, ¿verdad? Y los terneros, pues, se vuelven mamones, se ponen a mamar la leche porque la leche no se, no, no se sabía qué hacer, porque si se hacía queso tampoco se hacía para nada porque nadie lo compraba. No había pasa del queso, no había pase de nada. ¿Qué pasaba? Que caíamos en otro problema. Al echar a mamar los terneros con la vaca, los terneros se enfermaban porque les daba diarrea. Y ahora... O un gasto más, porque el ternero, si está con diarrea, había que vitaminarlo, había que medicamentarlo. Y la medicina, pues, es cara, ¿verdad? Y había un gasto más, un gasto más de la medicina para curar el ganado. ¿Qué afectaba a todos, a los grandes y a los pequeños? No, afectaba a los grandes, medianos y los pequeños, a todo el mundo. Ajá, y en este caso, difícil, porque por ejemplo, significa está que tenemos aquí al lado de San Pancho Bluefield, para ir a la finca había que pasar dos tranques. Y el principal tranque que estaba en el zapote. Entonces, si el ganado está enfermo allá, no había cómo llevar la medicina para curarlo. Entonces hubo pérdida también, que hubo parte del ganado que es ternero que se murieron, y ganado que se murió por falta de atención, por decir así, médica veterinaria. ¿verdad? Entonces, una situación caótica. Estábamos bloqueados. De todas formas, trancados, como decir, al a la gente que no dejaban pasar nada, y nosotros, como la economía de viajes se vino abajo. Eso es en el ámbito productivo, por decirlo así, hablando del campo de la actividad principal de nosotros. Ahora, en el caso muy particular mío, como profesional, como médico, igual, también totalmente trancado, como se dice, ¿verdad? Porque los enfermos no los dejaban pasar. ...al no haber transporte tampoco, no había transporte colectivo... ...porque al, para, al, al estar paralizado todo... ...entonces la gente hacen uso de su transporte colectivo... ...y en ese caso... ...obviamente que tampoco la gente podía circular... ...y los familiares podían sacar a sus enfermos... ...porque no había manera como transportarlos... ...y en esas circun esa circunstancias pues de hecho... ...obviamente que también hubieron muertos... ...por falta de atención médica... ...las mujeres embarazadas que la mujer embarazo, el embarazo con la mujer cuando va a parir no hay un esperate, esperate, esperate. Cuando el dolor de, de panza viene, es que el chaval viene para afuera, no hay manera de detenerlo, de sino que es atenderlo para que el niño nazca. Y hay, hubieron mujeres que les tocó parir en el camino. En algunos casos muy aislados, pero eso es un caso aislado, dejaban pasar en alguna emergencia, que era en este caso de los mismos campesinos, le daban pasada, a algunas mujeres... ...o a alguna en una ocasión a la ambulancia... ...verdad... Al inicio, ...eso fue al inicio... Impedieron el pase de los, in, las ambulancias... ...impedían el pase de las ambulancias... ...impedían el pase de todo... ...que al final se convirtió en otro problema mayor... ...porque no solo impidieron el pase de las ambulancias... ...sino que... ...se robaron... ...secuestraron las ambulancias... ...del hospital de aquí... ...secuestraron... ...se vinieron la gente... ...las turbas estas... ...se metieron al hospital... Y se robaron las camionetas de, de, del, del Estado, ¿verdad? Del Minsa. Y la ambulancia y se las, us, las llevaron ellos para, andarlo, para andar haciendo su fechoría. Las usaron como, como medio de transporte, pero de ellos. Sí. verdad? Entonces, limitaban más al pueblo y el pueblo... Ya, ya el hospital quedó totalmente desarmado. No había manera como ni, ni siquiera transportar una emergencia para ningún lado. Porque las la, la ambulancias y las camionetas se las habían robado. Pues, esa es la palabra que, que quepe Estaban secuestradas por ellos y no había, no había circulación del vehículo. Entonces, doctor, hay, hay algunos puntos que han salido en lo que usted ha dicho. ¿Por qué decidieron colapsar su propia economía? ¿Hasta qué punto hubo una manipulación política de parte de la oposición aquí? Lógicamente, el objetivo principal de ellos se llama desestabilizar al gobierno. O sea, poner en mal al gobierno porque en este caso, al no haber comunicación, ¿verdad? Al tener los tranques paralizados todo en otras palabras, entonces el país cae en un caos. En otras palabras, porque no hay alimentación, el pueblo empieza a sufrir las necesidades y, y esa gente que estamos hablando, que vienen del mismo pueblo, nos están afectando a nosotros mismos. Del pueblo salen los tranqueros, ¿verdad? Y los tranqueros al pueblo es que están afectando. Obviamente, vea cómo es que qué, qué paradójicos son las cosas. Obviamente, estos tranques inicialmente ellos tienen un objetivo que es crear desestabilizar a nuestro gobierno. Ese es el objetivo principal de ellos. Pero al final resulta que los tranques se convierten en un negocio, en un negocio fatal. Yo recuerdo que nosotros para ir aquí a la finca cerca aquí donde está, donde está la piña para poder pasar teníamos que pagar y cuál era el pago, bueno vas para allá, nos vas a traer leche resultaba que decían vas a pasar, bueno nos vas a pagar tanto ¿verdad? 500 Córdoba, pero de allá para acá, como uno va para la finca, había que traer la producción, bueno venía la leche, había que traer la leche en otras palabras, alimentar el tranque, a la fuerza, porque si no nos pasaba uno, uno iba a los tranques que iba a pasar y quería encontrarse con los dirigentes. ¿Quién dirige? Nunca nadie daba la cara. Solo la, el, como, solo la gente decía, aquí no hay pasar No hay para decir, si querés pasar, tenés que dar tanto. Y tenés que aportar, cooperar con nosotros para que puedas pasar. ¿Ve? Entonces era, era una cosa bien oscura porque uno no sabía a quién acudir. A, a, sí, sí. Al mediar, al ver las cosas que se ponían complicadas, ¿verdad? yo no decía, ¿y quién dirige esto? Obviamente, ellos se alimentaban, fabricaban sus alimentos en la iglesia católica. Servía de, de, de comando. Pues. El comando de los tranques era la iglesia católica. Ahí ellos cocinaban, ahí hacían sus actividades, sus reuniones privadas, ¿verdad? Para dirigir las futuras acciones. Llegó un momento, pues, que la iglesia, en este caso el padre, es el que firmaba Autorizaba los pases de, de... Incluso una vez, en una ocasión, a mí mismo, que yo andaba en la finca, me quitaron mi... Yo tengo mi arma, mi pistola y me la quitaron. Me la quitaron y ahí yo, error que cometí, ¿verdad? De haber salido con el arma, pero es que la tenía en la fin que venía para acá. Según yo, no me la iban a ver ni me la iban a quitar. Pero en los tranques revisaban los carros, revisaban todo y ahí me encontraron el arma y me la quitaron. Y, y al final, pues a través, como era de ser un robo y era ilegal, ¿verdad? Eh, al final, el padre preguntando quién era el dirigente, llegué a, pues, a, a investigar que la iglesia era, era lo que tenían el era el, el, el, el, el rifle, el francotirador, ¿verdad? Era el, eran los directores de la orquesta. Entonces, a través del padre, ahí pude recuperar el arma, ¿verdad? Entonces nos dábamos cuenta, pues, que directamente quienes dirigían las acciones y las actividades principales de allí era la iglesia, sí. el padre, pues, en este caso. Sí. En esta zona prácticamente se manejaba y se sabía que ellos estaban armados, porque obviamente pues, todo el campesinado maneja armas y todas esas armas estaban concentradas en los tranques. Un incidente hubo aquí una, en el INTA, que es de la, la Casa del Estado, que la fueron a saquear, pues. la fueron a saquearla, vinieron ellos a saquearla a robar. Pues. Pero ellos solos hicieron el, el, el, el desastre, ellos solos rompieron todo, sacaron todo, saquearon y se retiraron. Lleguen un retroceso de la economía más hacia atrás, porque al, al dañar los equipos, al dañar toda la, la, la, la estructura que le sirve al mismo campesinado, pues obviamente ya eso para recuperar eso pasa un tiempo postergado verdad para y todo eso eh, lo conlleva a uno a un atraso sí. a un atraso económico y total de todo porque no había movimiento de nada y entonces pues sí. las cosas se complicaban más para la región y para los campesinados la, la situación caótica eh, en este caso económica era principalmente para el mismo pueblo ¿no? para los sí. mismos campesinos. ¿Qué impacto tenía sobre el empleo? Por ejemplo, su negocio de ganado, de piña, de leche. Supongo que al, al tenerlo afectado, usted tenía que despedir a su gente. Exactamente fue lo que se hizo. Toda la gente se despidió, todos los trabajadores se despidieron. Y, y caemos a las que las familias, pues más, mayormente las familias, porque cada, cada trabajador tiene su familia, caían en el, en, en el desastre económico, en la incertidumbre y la pobreza. Aumentar más la, la pobreza era lo que caía. Y me imagino que después de, de quizás del mes de jun de mayo de junio, el mismo pueblo estaba ansioso terminar con los tranques. Y el mismo pueblo uh, permitió desarrollar las condiciones que el gobierno vuelva a imponer el orden. ¿Esa es una interpretación correcta o equivocada? Es totalmente correcta. Y si no hubiese sido así, este país no se, subiera, no se, no se supiera dónde estuviera. Pues. Porque la verdad es que el gobierno fue bien benévolo, por decirlo, buena gente, con ellos, de permitirles que hicieran sus fechorías. Pues. Al extremo que hubieron negociaciones, los famosos diálogos, ¿verdad? que se hicieron del gobierno con, con esta gente, y donde pidieron ellos, recuerdo, una de las solicitudes que hicieran era que, que la policía fuera a sus comandos. A sus cuarteles. A sus cuarteles. Entonces, muy noblemente el comandante, nuestro presidente, ordenó pues que la policía fuera a sus cuarteles y el ejército a sus cuarteles para que vieran pues, que sí querían negociar, querían que las cosas cambiaran. ¿Verdad? Pero claro, el objetivo de esta gente era según ellos pues si esta gente se guardan es el momento para nosotros avanzar en su intento de golpe de estado para imagínense ustedes si está acorralada las fuerzas públicas de este país la autoridad que es la que pone el orden la tienen encerrada entonces qué no van a hacer la, los malandrines qué no va a hacer bueno, toda la gente va a sí. aprovechar como dicen agua revuelta ganancia de pescadores y exactamente fue lo que pasó en algún momento y llegó al punto pues de que ya el pueblo no aguantó ya no se aguantaba que, que esos tranques nos tenían intoxicados tan así fue pues que cuando ya el gobierno se dio cuenta que ya no pues fue solicitud del mismo pueblo que quitaran los tranques que, que, que los eliminaran pues porque ya querían trabajar ya no se aguantaba el hambre porque sí. no había circulación de nada después de que limpiaron el tranque en Lovado todo fue como un efecto dominó después de limpiar El Lóvago todos los otros tranques desaparecieron no. Así fue, así fue exactamente para mí. Que eran como a nivel nacional, eran dos tranques o, por decir así, los puestos de mando, las cabeceras. Era el de Lobo y uno de Río Blanco. Y el primero que se articularon fue el de Río Blanco. Cuando se articula en el de Río Blanco, que era el pesado a toda la zona caribe, allá de que lado de, de, de, de, de, de, de y toda esa parte, este ya desde allí el, la gente de este lado, ojo. Comenzaron a decir, bueno, nos vamos también nosotros porque ya se quitaron aquello y nos quitamos nosotros. Cuando me recuerdo que se, se desarticuló el, el, el, el tranque del Lóvago, ya esta gente comenzaron a irse, para, a, a huir, pues a huirse mucha gente, de los campesinos estaban aquí y comenzaron al tranque a dejar libre. Pues. ¿Qué les quedó? Me recuerdo que la misma iglesia católica se puso a negociar pues, con las autoridades, con la policía, este a negociar la retirada, pues que sí. sí iban a dejar el tranque, pero con ciertas condiciones, que seguro pues que no los apresaran, qué sé yo, pues ellos ponían sus condiciones. Y la policía fue también benevola que, que les aceptó, pues aceptaron, pues el gobierno aceptó aquí a hacer las cosas armoniosamente, ¿verdad? Después que hayan causado daño, ¿verdad? Que todavía ellos querían irse a sus casas tranquilos, sin que no pase nada, como que no pasó nada, ¿verdad? Y así se hizo aquí, o sea que aquí las autoridades, para ellos, con ellos, fueron muy buena gente, en el término nicaragüenses, sí. buena gente porque no fueron, no fueron perseguidos, ni, ni, ni fueron este, llevados a los tribunales, pues que sí lo merecían, porque el que causa daño tiene que pagar, ¿verdad? Sí. Y, y más sin embargo no se hizo, como poblador, como ciudadano de, esta, de este municipio, tengo el agradecimiento del gobierno, ¿verdad?, nacional y el gobierno municipal a través de las autoridades, la policía nacional, de que nos restablecieron el orden y gracias a ellos pudimos nuevamente a volver a la normalidad, a poder sacar nuestra producción de leche y la agricultura en condiciones normales. ¿Cuánto tiempo le costó volver a lo que usted podría uh, uh, decir la normalidad? ¿Cuánto tiempo? Todavía en el caso del cultivo de la piña, todavía no se ha establecido el orden de que iba a haber producción todo el año. ¿Verdad? Entonces quiere decir que todavía es al dos años después y todavía no nos hemos logrado estabilizar económicamente a como estábamos antes del mes de abril. La leche del ganado ya se establece. La leche del ganado sí ya está la, la producción normal de todas las, las empresas. que de, Después de que los tranques se terminaron, la producción en este caso ganadera y láctea comenzó a circular normal okay.